Hola, soy María Alejandra Murillo Rojas, tengo 23 años, soy estudiante de finanzas y negocios internacionales, soy de Buenaventura, Valle del Cauca, pero actualmente vivo en la ciudad de Cali.